Hola, soy Lucía. Quería contarles que hace mucho tiempo he buscado esa paz y esa felicidad que toda persona desea, que toda persona quiere obtener. Me cansé buscando en esas religiones mezquinas que quieren todo para ellos y nunca tuve ningún resultado, nunca vi lo que realmente quería. Pero contacté a Víctor Damián Rosso y ahora soy parte de esa maravillosa logia de las uferinas Semillas de Luz Universal. Ya tengo mi membresía con nombre propio. Ahora soy una mujer feliz porque tengo la vida que siempre soñé. Tú que estás esperando para ser parte de esta logia, tú que estás esperando para tener tu membresía, contacta a Víctor Daniel Rosso y cambiarás tu vida por completo.